la polémica y también eh, en esta polémica está implicada porque están intentando cerrar lo que es su regreso o no a la pantalla en este 2023. Claro. Atención a la respuesta que da Mirta Legrand. Sí. atención a la respuesta que da porque es una respuesta similar a la que fue el año pasado antes del escándalo generalizado porque podían o no podían cerrar con Adrián Suar. Flor, cuando quieras sí. vemos la nota. Dale, por favor, la vemos. Mucha, muchas salidas aquí en la ciudad de Mar del sí, Plata, teatros, todos. En todas el... las noches. ¿Cómo se prepara para su regreso a la televisión, Mirta? Ya hay tratativas, está cerrado todavía, ¿no? Eso no, me voy a Buenos Aires por eso, voy a, hablar. voy a hablar. ¿Cree que van a llegar a buen puerto a las negociaciones? Sí, seguro que sí. ¿La va a extrañar a Jimena Monteverde? Porque parece que no sigue finalmente, que va a tener su programa propio Monteverde. Bueno, está bien, está bien. ¿La va a extrañar o van a conseguir otra cocinera, otra chef? no, no, es amorosa esa sí, es amorosa pero no le contestás si la vas a extrañar Mirta, la vas a extrañar sí, seguramente, es buena sí, porque teníamos un lindo sí. diálogo y además es una excelente cocinera tuvo charlas, con, ¿túo ¿túo charlas con Adrián Suárez Mirta, él dijo que es un año complicado por, por el rating, que está acostumbrado a remar, ¿la habló con él de esto? Sí, sé todo, sé todo ¿qué opina usted de este momento? Es de que es gran hermano, devora todo Ajá. Difícil. Muy difícil. Mi hermano. De la vez pasada. Muy difícil. Podemos hablar un poco de, oh, sí, del teatro. Hay obras que por ahí la están peleando más. Los elencos que salen a la calle a buscar el 2x1. Sí, a, a... Es, es, es el teatro. Todos venimos a Mar del Plata, pensando que a triunfar, a venir gente. A ver ustedes, disculpen. Qué lindo, qué lindo <risa> traje, Rococó. Bueno, bueno, gracias, querido. Gracias. ¿Va a venir Juanita a no, no, no creo, no. El otro día me acompañaste vos. la acompañaste el otro día, ¿no? Sí, la acompañé, Sí, siempre, siempre, Son siempre cuidado. Qué mamá. divina la chiqui sí, Gonza, por a a favor, estrenando Rosa. taller No se lo conocía ese no, es verdad. No. Hermoso chiqui, usalo sí, más sí. seguido Ahora, pero cómo no hizo el verano Chiqui, no. Se lo no, pidieron, no eh. me dijo, a mí me lo confirmó yo, sí, yo quería... Nacho Pero no quería ella, ella quería Sí, ella quería lo que pasa es que el canal era muy costoso para el canal. Lo que no sabría sobre... qué decir. No pienso no. hablar del tema. A mí me dijo Nacho Viale. Porque los domingos se la extraña, los sábados. Sí, no, que se lo habían propuesto. No hay ah, TV, pero TV ella digo. habla del presupuesto. Mirta siempre dice, A ver, Gonza, te... ¿cómo la viste? Sí. Yo la vi, la vi espléndida, la vi espléndida, sí. está saliendo y de hecho eh, tengo entendido que va a ir a ver el último show de Abel Pintos aquí en la ciudad de Mar del Plata en el Teatro Tronador ah. y con respecto a esto que decía Flor, cuando sí. ella llegó a la ciudad de Mar del Plata sí. le preguntamos si iba a estar tan activa como todos los años anteriores y dijo voy a bajar un cambio, voy a guardarme un poco por recomendación médica. Nota. Esta situación, más allá obviamente de lo que es el presupuesto, tuvo que ver un poco en la decisión de que esté o no en el verano, además de que claramente están intentando cerrar. Me dijo que la semana entrante Nacho Viales ya tiene una reunión para ver si consiguen bueno. finalmente concretar para que pueda estar en la pantalla. Bueno, yo me lo he encontrado para fin de año, por eso lo, lo que cuento, porque no fue públicamente, eh, me lo encontré en un evento a Nacho y nos pusimos a hablar del año y de, me contó un montón de cosas que sucedían en Canal 13, que bueno, que algunas están, están pasando en este momento. Eh, y me habló de eso, que el canal le había, le había propuesto eh, tener bueno, a mí lo que me cuentan de la negociación Ahora es lo siguiente Nacho obviamente quiere también el combo como el año pasado Quiere Mirta y quiere Juana Pero parece que Juana no querría Hacer los domingos eh, recordemos que no le fue muy bien a nivel rating tampoco el domingo a Juana, entonces Juana quería hacer los ya, sábados. Pero ¿tiene, ¿no? ¿tiene, ¿no? claro. tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Claro, con, los con los eso, y que Mirta no quiere bajarse de los sábados. Así que me parece que la discusión está en eso. Mirta estaría dispuesta a hacer incluso los dos días si, si llegan a cerrar, pero la negociación de Nacho es con las dos y hay que convencer a Juana de que... Quieren, quieren se cambiar, cambiar el formato de Juana. Llamaron a un productor de la FLIA mm. en su momento en el año ¿A Doctor muy conocido Fernández, o... a Gaby Fernández Se llamaron a Gaby para hacer y para reformar lo que era la mesa de Mirta eh, en, en Juana es decir querían hacer un magazine crean un estilo más la Pero peña es empezaron a, a el escenario para que cante vaya porque decían que no Juana mala. Juana vez incómoda en la mesa sentía como que estaba más incómoda y querían o sea, como no más el almacar, sí, programa, No, ¿qué cosa poner una, eso, un bombo claro. y una, una o sea, mulita sacale, después de no, no sé. conversando con Juan Pero, y poner ver, Juana al mediodía? No estaría mal hacer un programa ¿Qué? propio de Juana con eso. Juana a su estilo, otra cosa diferente. Lo bueno, que sí, Mirta que su... dicen no quiere bajarse del sábado, porque a mí el sábado le va bien. El, el año, año pasado no por un ensayo lo que hicieron de alguna manera, porque empezaron como a cambiarle algunas cositas. Eso que se iba con uno de los integrantes de la mesa se lo llevaba a la cocina y hacía todo un segmento Y después tuvo la entrevista también así claro, una decisión como hacía Mirta en su momento. Claro, por eso digo, intentaron el año pasado ir modificándole cositas que bueno, no pudieron encontrar el pero camino. Lo que pasa que que es que están en eso. abismal la diferencia con todo respeto a Juana Viale entre la experiencia que tiene Mirta, que bueno, es una obvio, grande... Bueno, obvio, cualquiera, no puedes comparar se, a ningún conductor se, con Mirta. No, no, bueno, no sé... Digo, hay gente que es muy buena, aunque no mm. sea Mirta. La diferencia es abismal entre Mirta y Juana. Mm. Entonces me parece que ese espacio... Igual creció mucho, Juanita. En sí, creció un montón. Tiempo. Soy exigente. Pero con respecto a eh, auspiciantes, falta, me, todo, me parece mucho. me dijeron que tiene muy buenos auspiciantes. Juana. Que claro. lo factura bien también. Factura Después tienes que llevar el programa sí, adelante. Sí, le queda, con amor lo digo también, le queda grande el título. Pero ¿sabes de verdad am... que yo a Juana la ¿Qué pondría, cosa, querido. ¿Qué cosa? No, yo a Juana la pondría de verdad, hacer otra cosa porque me sí, parece una Chiste, chiste. Pero tal vez en ese, en ese formato. Sí, en ese no No estaba incómoda, Juana. Gonza. Porque... Gonza. ¿Con quién Sextran. hablas? Sí, acá estoy. Con Celeste. Con Celeste la tengo acá estás, Celeste que está, está en el control me estás dijo estás al aire no es momento de estar con el teléfono <risa> hay que no con el por teléfono por favor, en cámara querido por, por favor querido no. no dije bueno es Celeste es Celeste no, es este. me, no. me me viste que Celeste es pero era era era algo importante era algo importante qué, algo, que, creo, que <risa> justamente algo está muy grande esta noche sí a ver esta noche Esto que... No se debe hacer. Ah, esta noche ah, sí. voy a volver a buscar a la señora Mirta Legrand porque Celeste me acaba de avisar. Sí. Me acaba de avisar sí. que eh, con respecto a lo que contaba Nancy Duré, sí. hay novedades. Ah, mira vos. Hay, y hay que ver cómo están las cosas en el interior de la productora de Nacho Viale y oh. cómo está la situación entre Mirta y Juana. Recordemos. Que hace un, algunos meses estás? cuando ¿Sem? volvieron, ¿Sem? ellos a era posible. Ella ¿Sí? lo dijo ya, la chiqui. Sí, pero en su momento a Mirta no le había gustado demasiado que cambien el nombre claro, del programa ¿tú? del ¿tú? domingo ¿tú? Y, que sea, y que no sea Mirta Legrand. Y teniendo Yo en creo, cuenta mira, esta te, situación te, de mira, que justamente Gonzalo, tal vez pueden llegar a proponer algún cambio, pone un hay punto que ver. ahí. Sí. Creo que lo que más le dolió, aparte del nombre, fue la música. Claro, ah, sí. claro. claro, cambiaron la música sí. la, Creo que la música sí, claro. fue más que el nombre, no sé por qué Sí, sí, sí, sí, como... Y es el Pero porque, claro, programa. tal cual, sí, viste, ver, algo era... algo que seleccionó Daniel Eso El nombre pasó? lo puso ahí porque ves que vos mundo me escucharon. Me, escuchar, sí. me Sí, es linda Mierda, es Glamor escuchar... Elegante sí. Estrella, sí. todo, Importante El mundo Sí, sí, sí. Es un caso inédito, 56 años en eh. televisión. La ves a Mirte y decís... Inédito, eh. a Mir te decís Amerita, admirás a Mirte.